pues la verdad que va a ser una, una aportación muy buena, porque la sulcotrona en Pre nos hemos dado cuenta que va a funcionar muy bien por el tema de la juncia. ¿eh? El Defreso Ultra va a ser muy buen producto. Tú decides Ascensa porque eres imparable.